La pandemia, y varios aquí lo, los han dicho, nos encontró tratando de poner eh, lo mejor a todos, desde el intendente, el equipo, cada uno de los presidentes comunales, la, los profesionales de salud, particularmente aquí en Sunchales uno notaba eh, el deseo de cada uno no solamente de sobrellevar de la mejor manera, de, de tener el mejor equipamiento y la colaboración, sino el deseo de que esta infraestructura, que tenía que dar respuestas, estaba haciendo un esfuerzo enorme, más allá de sus posibilidades casi. Cuando comenzó la pandemia y empezamos a analizar con qué contábamos en en cada una de las de las regiones para dar respuestas cuántas camas críticas teníamos y la región tenía este número, cinco. Con cinco teníamos que cubrir desde 9 de julio hasta el departamento eh, San Cristóbal y el departamento castellanos. Si algo marcó la pandemia y este fue un trabajo que junto a Silvina, con infraestructura y salud, fuimos diseñando cómo robustecer un proceso de descentralización, cómo equipar de mejor manera, cómo acortar las distancias, y si podemos fortalecer toda esta región de la, de la provincia. Eh, sin duda que invertir eh, en lo que hoy estamos eh, presentando eh, era una no solamente una un compromiso asumido, una decisión en la inversión en la, en la salud pública, eh, sino un compromiso con, con una ciudad eh, que empuja, que produce eh, y que genera las condiciones de acompañamiento de, de su comunidad y de sus instituciones. Cumplir con, con ustedes, cumplir con el compromiso que asumimos eh, junto con Alcides eh, es también decirle gracias a todo el personal eh, sanitario. Gracias por el esfuerzo que han hecho y por el esfuerzo que siguen haciendo. Eh, gracias a cada uno de los integrantes eh, de las distintas instituciones que acompañan el desarrollo de la salud pública eh, en Sunchales.